Legenda típica mañana en Nueva Delhi desde la terraza de nuestro hotel vamos a hacer un video piratita de lo, para que vean el, el bufete que hay Programa, así que las bolitas, ay, puede rico, oh. esos son riquísimos, un cafecito.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 el desayuno en el hotel City Star y todo estuvo muy bueno Salute. nos acabamos todo, salud ya nos vamos ahora al aeropuerto porque vamos a tomar un vuelo a Udaipur ahí viene la la maris? Udaipur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 Creo que ellos tampoco conocen Uber. ven sorprendidos. Ay. Pero bueno, se han Airport. Termina. Tres. Sí, miren, así nuestros amigos de... De... <ríe> nuestros amigos de la India. Esto es enfrente a nuestro hotel. Y este fue nuestro hotel, el City Star, el de la esquina. Aquí está. Muy recomendable, se lo recomendamos si vienen a Delhi. Vamos camino al aeropuerto desde nuestro hotel en Nueva Delhi. Eh, y vamos a tomar el avión que nos va a llevar a Udaipur. Esos videos van a estar bien padres, ese lugar está muy bonito se este, conoce como la Venecia de Oriente, según. ¿sí? Eh, y bueno, algo que no les hemos dicho es que bueno, la India tiene 1200 millones de habitantes y Nueva Delhi, Delhi tiene pues, no sé, también millones, como bueno, como 5 millones, 6 millones de habitantes. Yo creo los que más... más Este, la verdad México, la Ciudad de México tiene 20 millones aprox, pero no se siente, bueno, yo no la siento tan llena como aquí aquí hay demasiada demasiada gente en todos lados pero bueno eh, y bueno llevamos camino al aeropuerto eh, aquí en el Uber. tráfico Venimos vamos a en un Uber pedimos un Uber eh, y nos gusta el Uber porque pues ahí ya sabes cuánto te va a cobrar seguro eh, es muy seguro sabes el y las conductor. tarifas están super, sabemos que no bien. nos va a llevar a dar vueltas o nos va a llevar a otro lado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 Ayer nos costó 150 y 150 de mar y sí. son 300. Y la tarifa estimada eran 300 ahorita. probar el metro también. Está súper bien. Para este, ver cómo era. Está bastante limpio, eh, muy eficiente, muy bueno y todo. Aire acondicionado este, y todo. Sí. Entonces, para, para probar diferentes transportes. Nos vemos. Bye. y chiquito eh, para ir al aeropuerto y vean la ventaja de traer maletas pequeñas desde que caben sin problema hubiéramos tenido este, temas y hubiéramos traído las maletas grandes Check-in más rápido, que hemos hecho? Ya estamos listos, ya estamos adentro Esos son nuestros boletos Para Udaipur En Air India Aquí están los boletos, aquí está el boleto de la Maris Este es el boleto mío, ya están los asientos Que yo encontré, yo asigné por internet Entonces ya estamos todos listos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 pero no les hacen nada más, solo eso por eso es lo que me contó la Maris dijo que ponganse sus cinturones ah no este, estamos en el aeropuerto de la India en Navadir May have your Ahora gate change. Sí. Air India Flight 407 to Patna will now este depart from gate 30 se cambia el gate de una el andén de un vuelo Bueno Vamos a ver el andén de un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 bonito y este, tiene muchas tiendas 500 tiendas vamos a ver si alcanzamos a ver al menos unas 100 <risa> yeah, bye. estamos en el aeropuerto de Indira Gandhi en la India vamos a entrar a la plaza Premium Lounge que es de Priority Pass esa oh. cola poderosa la nariz. Priority Pass no lo olviden úsenla Vamos a entrarle al curry, a ver qué tal.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 Y de postre Con un brownie Todas las bebidas Todas las brebajes Están incluidas Yo agarré mi clásico Montandu A mí me gusta el Montandu Maris tiene su 7up Y unas agüitas para rematar está incluido también, la comida Ajá, la comida y bebida está incluida Lo único que si quieres hasta un whisky O quieres ahí más Una cerveza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 319. A ver, A319 A319 Enseñen la tarjeta y dice Ahí dice la tarjeta Y eh, El interior del avión eh, Es aunque Los asientos están un poco bien El asiento Bueno, la distancia o el espacio que tienes entre los asientos está bastante amplia La comparación de estos aviones Casi las rodillas son Megami sientan que siguen ¿muy? se reclinan bien normal están bastante bien los no asientos cómodos nuestro vuelo fue muy rápido porque ¿Tení? tardamos más en tomarlo que en lo que llegamos eh, otra cosa la decoración pero de tapiz es uno y uno, uno un color mostaza y uno rojo wow Nos dieron una comida muy básica, un bollito de queso, de un panqueque que estaba delicioso, agua, una botellita de agua y cafecito. ahí nada, nos faltó nuestra Coca-Cola, pero, Coca pero pues ya, ni modo, este, tuvimos que tomar la eh, Y bueno, Thank you. a después de un vuelo muy cortito desde Nueva Delhi un vuelo de hora y media hasta, la próxima, hasta menos, no sé muy rápido eh, bueno contratamos el en taxi en el aeropuerto de los taxis prepagados porque subí rápido busqué en internet y no había un transporte eh, un, no hay tren, no hay metro a la ciudad, no hay esto no tampoco taxi. autobús lo único es taxi o que te vayan a recoger del hotel este, al aeropuerto, que vayan por ti. Pues por eso ya no la pensamos y pues ya este, conductamos el taxi, 600 propias. Ahora también hay Uber, todo? pero no vimos internet, sí, fue bien, como no complicado. Internet, si tu internet, ya puedes pedir en Uber. Bueno, pues ya vamos a su hotel. Es como Chilpancingo pero con el volante al revés y más, es, más escandalosos. Y muchas motos. Y más motos. Pero sí. haz de cuenta que estamos llegando a Chipan 5. ¿Por qué se dice Toca tu Claxon? Sí. Gracias. Ahí está la vaquita. Nuestro conductor ya está batiendo récord de tocar el Claxon. Es el que más ha tocado el Claxon de los que nos hemos oído. Ahí les va. cada que pasa un camión a tocar el you mm -hmm. volante. Soy una niña manejando. Eh, acabamos de llegar eh, de Nueva Delhi a Udaipur eh, es, estamos en el cuarto piso del hotel, pero ahorita van a ver por qué la vista que tiene vale mucho la pena los cuatro pisos que tenemos es la de eh, escaleras esto es, bueno, aquí está la cama uh -huh. tiene eh, detalles de la decoración, la decoración bueno, platícanos tú, pues que eres la, decoradora apenas iba a hablarles de la decoración pero una vez les, les decimos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 ajá toda la decoración el marco de la cama uh -huh. está bien bonito bien bonito y tiene aire acondicionado el aire acondicionado y también un fan que enfría, riquísimo el aire acondicionado sí su espejito pero vean esta es la mejor parte de nuestra habitación arriba vamos a ver. enseñar vean uh -huh. Este ¿Es, es el lago, ¿Y este? Ay, se lo puedo este es el hotel que está ahí en el lago, uh -huh. es de super lujo, nos pues, íbamos a quedar aquí pero si no, no veíamos el lago entonces mejor nos quedamos de este lado <risa> este, para poderlo ver, eh, el pueblito está bien padre porque es como un tasco más o menos, uh -huh.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 para que nos pudieran hacer todo el check-in porque su computer y el crasheo. pero Mago estaba un poco este, preocupado por su pasaporte pero ya nos dijeron que ya no nos lo clonaron, ya podemos bajar la preocupada bajar era Maris que el... <risa> cómo se los dejaba es lo más vital bueno, entonces ya este ahí está el lago, está bien padre les decía que el pueblito es como estilo Tasco, bueno yo lo veo así porque las calles están hacia arriba está como una montañita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 El hotel está bien bonito, está muy padre, todo está de blanco y además hay este, las personas que, que te tienen en el hotel o que te reciben, traen turbante y, y trajes este típicos. ¿sí? Y sus pepes y aquí. Así, y traen barba, están bien padre. Entonces si podemos les tomamos video. Todo el hotel tiene las unas decoraciones, o así unas flores como la de nuestro, pero este todavía está más grande, mucho más grande este hotel.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 Sí, bien infladita, bien rica. Y esa es nuestra comida. A cenar. Uy, ya terminamos de comer y pedimos un masala. Vamos a ver si es como los que hemos tomado allá en México. Con ches Ah, sí, es con, con lechita. Oh. Sí, creo que sí es el masala que conocemos. Creo que si no nos cuentearon A ver, pues, esperen Parece chocolate Acá Aquí se ve Está bueno, nada ¿no? es un poco caliente Y más concentrado que el de México Pero bien, está rico le seguimos reportando desde Udaipur, la verdad que está bien bonito el, el pueblito, está bien padre, súper bonito, se lo recomendamos. Si sí tienen razón eso de que fue catalogada como una de las mejores ciudades, además las calles están así como, son muy chiquitas, y hay callejones, como con callejones, este, pero todos pintados de blanco, está bien padre por lo les vamos a hacer